Utilizar herramientas de bajo impacto ambiental en el control de plagas es indispensable en el contexto actual. Con Prueba en Plus de Ascenza puedes mantener tu rendimiento con una herramienta de eficacia probada en el cultivo de cítricos. Tú decides Ascenza porque eres imparable.